Bienvenidos al canal, espero que estén todos muy bien y todos sus negocios Este envío en Tempo yo soy Adrián Gamboa, amigos Y en este video les hablaré nuevamente sobre Royal Q Este bot de trading automatizado que nos permite generar dinero totalmente en automático Conectándolo a Binance y bueno, el bot se encarga simplemente de hacer operaciones de trading Usando el sistema del trading cuantitativo o martingala, más o menos por allí va Comprando barato, vendiendo más caro, nos puede, nos puede generar rentabilidades de hasta un 25%, 30% mensual Obviamente todo esto es variable de acuerdo a cómo se mueva el mercado Este bot, como les dije en este video que está acá que duró 19 minutos les expliqué cómo funciona, de qué se trata, dónde lo pueden descargar y todo lo demás, pero más no les expliqué cómo instalarlo, cómo configurarlo y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, si quieres conocer uh, en, en un poco más extendido de qué se trata este bot llamado Royal Q, pues te invito a que mires este video donde también te muestro un poco de algunas rentabilidades y bueno, eh, vas a entender un poco más a profundidad. Quiero destacarte, algo que me encanta a mí de este bot es su seguridad, ya que no tenemos que darle el dinero a nadie, siempre el dinero que nosotros vamos a depositar va a estar en nuestra cuenta de Binance, nuestra cuenta, la cuenta que nosotros vamos a crear de nuestra propiedad y pues vamos a conectar nuestro bot a esa cuenta y él va a operar, la va a comprar y vender criptomonedas que nosotros le vamos a decir mediante una estrategia eh, automatizada, va a comprar y vender y bueno básicamente en ese compra y vende nos va a dar rentabilidades como te dije de un 25% o 30% mensual, totalmente variable de acuerdo a cómo se va el mercado quizás va a haber días en los que no vas a generar mucho como puede ser un día que generes un 3-4% o hasta más así que es totalmente variable, no es nada así eh, de rentabilidades seguras ni nada por el estilo pero lo interesante y nuevamente destaco, quiero resaltarlo mucho, es que siempre vamos a ser dueños y custodios y no hay forma de que el bot nos robe nuestro dinero. Yo sé que un bot suena raro que un bot vaya a trabajar... Eh, con nuestro capital y nos va a dar rentabilidades Pero básicamente eso es un bot Una inteligencia artificial que se encarga de hacer operaciones Automatizadas, ya sea de trading O de cualquier tipo Y pues en este caso es de trading nos va a dar rentabilidades Mediante esas operaciones Esto lo programa un trader Una persona que sabe de esto Y bueno, mediante esas operaciones Que el trader le dice, mediante ciertos parámetros Perdón, pues va a generar rentabilidades Obviamente el trading Con un bot nos ahorra el, el, el que tener que hacerlo nosotros mismos Principalmente eso También nos ahorra lo que es el tema miedo Ya que si lo hace un trader Puede ser que el trader eh, le dé pánico Por alguna razón Que normalmente eso no pasa con traders buenos Pero el bot no va a sentir miedo de ningún tipo Pues va a simplemente seguir ciertos parámetros Que son ya dictados por el programador Y pues eh, cuando los obtenga Pues es que va a operar Va a comprar o vender y más nada Así que bueno, dicho esto Te recomiendo que mires el video Vamos a darle comienzo en este video vamos a tratar de explicar todo esto que está acá, ya sea cómo crear tu cuenta de Royal Q, cómo descargar la app. Esto de crear la cuenta de Binance se los voy a explicar por encimita, ya que es mucho más extenso. Cómo depositar TRC20 para activar tu bot de Royal Q, cómo activar tu cuenta de Royal Q, cómo conectar la API de Royal Q a Binance. Y por último, cómo seguir la estrategia. Así que vamos a darle comienzo. Si este video se alarga más de 10 o 15 minutos, probablemente lo corte en varias partes. Así que bueno, esto fue todo lo que fue la introducción. Vamos al primer punto que es cómo crear nuestra cuenta en Royal Queue. Para ello, te estoy dejando un link en la descripción, que es este mismo que está acá. O simplemente tú puedes entrar y, bueno, básicamente registrarte. Pero vas a necesitar un código de invitación que sería este que está acá. Si entras al link, pues te va a enviar a una pestaña como esta, donde vas a colocar un correo electrónico tuyo, Gmail preferiblemente. Luego de eso vas a darle que Verification Code y te va a enviar un mensaje a tu correo electrónico con un código que tú vas a colocar acá. Vas a colocar tu contraseña superior a 6 dígitos hasta 20, la vas a repetir y por último vas a darle Register. Seguidamente esto te va a salir aquí Download, si la quieres descargar o ya la tienes, o simplemente puedes venirte a tu tienda ya sea de iOS o eh, de Android también, y vas a encontrarte la aplicación como Royal Q con este logo, la vas a encontrar con una valoración de 4.6 estrellas, lo cual es muy positivo, esto si lo tenemos esto en cuenta, ya nos dice que es una aplicación muy bien valorada, la gente le está gustando, les está yendo bien y si fuera una estafa, pues simplemente no tendría esta valoración, además de tener más de 12.000 reseñas y más de 100.000 descargas, ok? Eso es muy positivo, acá pueden ver algunas de las reseñas colocadas por usuarios y pues simplemente pueden ustedes analizar si les conviene o no obviamente esto les sirve como muestra de valor como testimonio de que está trabajando además del mío que la, también la estoy usando bien, entonces el segundo paso ya luego de tener la aplicación ya está completo, que sería primero uno eh, crearte tu cuenta, descargarla, ahora tienes que tener también una cuenta de Binance esto para que eh, conectes a royal RoyalQ, también te sirve una cuenta de Huobi que también es otro exchange que trabaja con royal RoyalQ pero preferiblemente vamos a usar Binance que es más cómodo y más comercial entonces si no tienes tu cuenta de Binance también te estoy dejando un link en la descripción de este video para que comiences con la creación de dicha cuenta te va a enviar básicamente a la pestaña principal de Binance, vas a darle eh, donde dice registrar y te va a enviar una pestaña se podría decir como esta, vas a colocar un correo electrónico, una contraseña y a último, después de eso, te va a salir un código de verificación, o mejor dicho, un código de invitación, ese código es mío así que pues probablemente no lo voten, por ejemplo sería así, más o menos igualito, es parecido y bueno, hacen los pasos, se crean su cuenta. Obviamente tienen que verificar su cuenta ya que Binance actualmente para operar te pide que verifiques tu cuenta con KIS, que es esa verificación donde tienes que subir una foto tuya, una foto de la identificación y más parámetros para que seas un usuario verificado. Eso lo tienes ya que hacer con más detenimiento, más calma, pero ya luego que lo hagas puedes comenzar a operar. comprar tus criptomonedas favoritas, eh, en fin, ya, ya eso es para otro video. Así que bueno, si ya tienes tu cuenta de Binance, seguimos con el siguiente paso que sería... Eh, depositar TRC20 para activar eh, tu cuenta para ello vamos a entrar entonces a la aplicación de Royal Q, que como ustedes ya vieron la tengo previamente instalada vamos a abrir nos permite, nos dicen que les permitamos el acceso a Royal Q. actualmente como ven estoy trabajando en mi computador con un emulador y bueno vamos a entrar acá bien una vez ingresemos entonces a nuestro bot, a nuestra aplicación nos vamos a encontrar con algo parecido a esto, obviamente no les van a salir estas operaciones que están acá, ya que obviamente tienen a operaciones abiertas, ok, el bot no está trabajando aún. Como pueden notar incluso como el mercado ha caído, en estos días estuvo a la, a la baja, pues tengo acá menos 11, menos 10, menos 19, pero ojo, no se asusten, no quiere decir que estoy perdiendo. Es simplemente que pues desde la posición que yo tengo estoy un poquito más abajo. Pero como pueden notar mi capital eh, dice acá que ha incrementado un 5.16% en cuanto a DOT y un, en ADA ha crecido un 1.61%. En cuanto a Ripple sí yo estoy un poco a la pérdida, pero igual estoy en positivo. En este mes yo he obtenido en promedio un 7% en lo que es mi cartera de desde que la estoy trabajando. Llevo como unos 20 días o menos, 13 días. Así que me ha ido bastante, bastante bien. Amigos, disculpen, ya luego que había terminado el video me di cuenta que no les mostré lo que fue la parte de Revenue Detail, que es donde están la, lo que yo he ganado. Y bueno, no quería hacer el video sin mostrarles eso porque estoy seguro que se van a quedar con la curiosidad. Entonces vamos a darle rapidito y miren acá está más o menos lo que he generado. Eh, esto es lo que he ido generando estos días, como pueden notar, como el mercado ha estado a la baja, desde el 18 el bot no ha operado, se ha mantenido estándar, porque mientras él no pueda generar beneficio, mientras la operación no sea beneficiosa, no cierra y pues no, no opera. En este caso, como pudieron notar, hubieron días que generé bastante bien, 2, 3 dólares en promedio, en que eso venía siendo, no sé, un 1%, 3%, no sé cuánto sería. Pero eh, en general lo que he ganado son 11 dólares desde que entré. Y bueno, en esos días operó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días de operación generó esto. Así que está bastante interesante. Así que bueno, ya por esa parte puedo cerrar aquí para continuar con lo que les estaba explicando anteriormente. Obviamente eh, esto tiene también un programa de compensación Que ustedes pueden seguir Bien, entonces bueno, de aquí ya nos estamos listos por acá Nos vamos a venir aquí a Mine Y aquí en Mine nos va a salir esta parte ¿okay? Va a salir su ponga su foto, su correo, más cosas por acá En fin, los que, no se, los que nos interesan Aquí donde dice Renew Pero para activar el bot Que recuerden que cuesta 100, 100 dólares Lo que es la activación del bot Para la membresía anual se paga una vez al año Y 20 dólares que van a dejar de fondeo para que el bot tome lo que son las comisiones Ya que para cada operación que el bot realiza les va a cobrar una comisión del 20% de esa operación que realice Pero como él no puede sacar dinero desde aquí de Binance Él se las va a cobrar de acá Porque ustedes les van a dejar un capital de fondo Acá en Asset, ¿ok? Pero bueno, entonces para pagar lo que es la membresía Tiene que venirse aquí donde dice Assets y van a darle Depósitos Ok, van a seleccionar aquí TRC20 Les va a salir, van a agarrar, van a copiar Esta Wallet, si están ya en Binance Tienen que tener USDT Van a agarrar aquí donde dice Retirar y van a seleccionar acá, ok Van a copiar su wallet, ya automáticamente en Lo que es Binance detecta que es un retiro Por la red TRC20 Colocan el monto, recuerden que tienen que enviar En este caso 121 porque por retirar Les quitan un dólar de comisión Envían el saldo, vale Y bueno, ya luego que lo envíen van a venirse Nuevamente aquí a lo que es Royal Q, van a esperar un poco Obviamente que, que el saldo llegue Y cuando lo tengan, como pueden ver Estoy generando por acá algunas comisiones esto por lo que es la parte del plan de compensación Y bueno, para seguir les van a darle después que tengan su saldo Aquí donde dice Renio. Van a activar, ya con esto tienen acceso al bot ¿okay? La tienen activadísimo Ya lo siguiente que tenemos que hacer ahora es conectar nuestra API de Binance con lo que es el bot Entonces vamos a venirnos acá a Binance Vamos a seleccionar aquí Y vamos a venirnos por acá Aquí dice gestión de API Vamos a pinchar acá Ese sería recuerden el paso ya Vamos a mirar El paso ya después de tener activado Nuestra cuenta Royal Queue sería conectar API ya prácticamente nos falta casi nada Conectar API Vamos a darle entonces crear API vale Vamos a colocar aquí por ejemplo Royal Queue Royal Q, Así crear API nos van a decir que, bueno, obtener un código, en caso de que ustedes ya tengan toda esta parte configurada de lo que es el bot, eh, lo que es el código telefónico, el correo electrónico y el autentificador. Pero en este caso yo voy a saltarme este paso y voy a venirme aquí donde dice editar restricciones. Acá está mi API key de lo que es... Eh, ¿Cómo se llama? Royal Queue o lo que es la configuración. Vean cómo yo lo tengo configurado, muy importante. El bot, eh, lo que es la API, de forma predeterminada, da, eh, habilitada lo que es lectura. Es decir, que el bot puede leer el mercado, leer cómo se mueven ciertos parámetros para él poder operar. Nunca va a poder operar ni en préstamos, reembolsos, ni en margen. Tampoco puede hacer préstamos, tampoco puede hacer opciones tradicionales, tampoco puede hacer retiros. Pero solamente puede operar en spot y margin trading. Recuerden que el mercado spot, en cuanto a Binance, es simplemente comprar criptomonedas y holdearlas, por así decirlos, Pero en caso diferente acá, porque no solamente vamos a holdear, sino que también vamos a comprar y vender. Comprar y vender a medida que se mueve el mercado. Entonces vamos a configurarlo. Para ello, vamos a venirnos nuevamente aquí a Royal Q. Vamos a venirnos aquí donde dice API Binding. Y aquí nos dicen dos opciones, Huobi y Binance. Vamos a darle obviamente Binance. Y nos muestran acá esto, ¿vale? Vamos a darle entonces, primero que todo, vamos a agarrar todo esto que está acá. Vamos a venirnos aquí a Binance. Vamos a copiar esto. Vamos a venirnos a Royal Q nuevamente. Y vamos a pegarlo aquí donde dice API Key. También les va a salir aquí una secret key, que es una clave secreta. Recuerden que esto no se lo tienen que dar a nadie, ni siquiera la API key, no le den nada. Yo esto probablemente lo esté tapando, así que para que lo tengan en cuenta. Van a venir, van a copiar la, la secret key y van a pegarla aquí, ¿vale? También van a copiar esta IP, van a recopiar y van a pegarlo acá, ¿ok? Luego de eso van a ver aquí donde dice guardar. Y les va a pedir obviamente otra confirmación, que eso con su, con su correo electrónico y más cositas ahí, guardan. Y ya con eso básicamente está conectado. Es súper sencillo, recuerden, copian la API K, vienen acá, la pegan, copian la Secret Key, vienen acá, la pegan. copien esto que está acá, la, bueno en este caso lo copian de aquí, lo pegan aquí en, en, en Binance, lo pegan aquí abajo. Y recuerden, solamente tienen que habilitar estas dos casillas. Nunca habiliten la de retiros, que no es necesario. El recuerden que el bot no requiere sacar plata de, nuestro, de nuestra cuenta. Y, y si lo activan, pues, y lo roban y es cosa suya. Pues yo les recomiendo que no lo hagan. Bien, entonces, bueno, guardamos. Lo último que ya nos queda hacer, ya luego que ya tenemos... Eh, eh, configurada la API También nos tenemos que meterle saldo a nuestra cuenta de Binance Vamos a ver aquí en billetera spot Recuerden que tienen que meterle mínimo, mínimo, mínimo 100 dólares a su cuenta de Binance Para que el bot opere eh, Los dejan en USDT Y ya luego que lo tengan en USDT El bot va a comenzar a operar por ejemplo acá, miren, vamos a mostrar aquí los balances. Yo en este momento tengo 166 dólares. Yo inicié, si mal no estoy con 150. Y pueden notar que me muestran que he recibido, ha crecido mi capital un 14%. Entonces, acá están los pares que estamos trabajando Recuerden que tenemos DOT Yo incluso tengo actualmente sin trabajar en lo que es el Bot Link Porque es una moneda que a mí me gusta holdear. Y me quedan disponibles para el trade eh, 18 dólares, que bueno, el Bot usará cuando él considere eh, pertinente ¿okay? Entonces, bueno, acá tenemos esta parte Nos venimos aquí a Royal Q Ya tenemos por acá esta parte listo Tenemos el Bot activado, configurado Y lo que nos queda ahora es configurar Vamos a seleccionar ahora un trader, ok. Vamos a venirnos aquí donde dice Circle. Aquí en Circle nos salen todos los traders o todas las estrategias que se están aplicando en esta, plata en esta plataforma. Tenemos Real Sultan, Auto Sultan, Cucu Circle, Marvel, eh, Trader Br, Crypto Bull. Yo en lo personal estoy usando Cucu Circle, pero también Crypto Bull es muy bueno. Entonces, como pueden notar, eh, por ejemplo, yo le puedo dar aquí. Me muestran algunas cosas que está haciendo el bot, eh, digo el bot, eh, la estrategia. Por ejemplo, esta estrategia en el mes de agosto obtuvo un 25.75 por 71% de ROI. Eh, obviamente hubieron días que, como pueden notar, estuvo un poquito a la baja, pero en general el, el, el, el averaje diario estuvo alrededor de un 0.83%. Es una buena rentabilidad considerando que es una plataforma de un riesgo bastante, bastante comedido, bajo, se podría decir. Y bueno, está totalmente automatizado. Entonces, tenemos acá, si le damos aquí en CapTime con Strategy te muestran todas las rentabilidades que ha obtenido, más de un 20.000% en este caso. Y aquí te va a mostrar los diferentes pares que el bot eh, está trabajando en esta estrategia, ok. Vamos a mirarlo. Ya cuando echamos un vistazo en lo que es la tabla de las diferentes criptos que el bot está trabajando en esta estrategia, vemos que trabaja criptomonedas sólidas, como por ejemplo Sol, Kusama, Atom. Algorand, Avax, Avalanche eh, Tezos, Litentri, Dot, Bet y, y en muchas más, ok En cada una ha tenido rentabilidades diferentes Pero en general se ha ido muy muy bien Obviamente van a haber traders que tengan menos Que tengan más, pero ya eso depende de lo que ustedes quieran Muy importante, muy importante Para que ustedes sigan una estrategia También tienen que configurarle ciertos parámetros Por ejemplo Si le dan eh, Ya les voy a mostrar, vamos a ver acá eh, Vamos a ver si les puedo mostrar eh, si se vienen, vamos a regresar. Vamos a darle aquí en Mine. Si vamos aquí a mis Synchrony Strategy, aquí te muestran ciertos parámetros que tú tienes que configurar a la hora de operar. Eso, cuando tú, por ejemplo, lo dejas allá, vamos a darle aquí cancelar sincronización. Vamos a regresar ahora. Vamos a regresar a Silk y vamos a darle aquí en Joinment. Ahora, ubicado aquí. vamos a darle aquí sincronizar estrategia ok acá te va a pedir que coloques un monto de primera operación la primera operación recomendada tienen que colocar mínimo 15 dólares y por acá los pares para cada cantidad hay un monto determinado por ejemplo en cuanto a esta estrategia de Cucu Circle, yo por acá les coloqué en el bot de telegram de acuerdo al monto que vayan a meter hay diferentes eh, estrategias ok vamos a ver si se lo ubico por acá que yo lo había colocado vean por ejemplo en cuanto a esta estrategia tenemos que si tú inviertes 150 dólares eh, mínimo en este caso vas a tener que colocar 10 dólares y un par pero esto no lo hagan porque ha cambiado ciertas cosas y lo recomendado es mínimo 15 dólares por operación entonces colocan un par si su inversión es superior a los 300 dólares van a colocar que opere dos pares si su inversión es superior a los 600 dólares, van a colocar que opere con cuatro pares y así a medida que incremente su capital. También les dicen que no eh, apliquen lo que es eh, doble posición, que activen la profesional edición y máximo 50 pares para trabajar. Entonces volvemos acá. Tenemos que, vamos a colocar en el caso que metiste 150 dólares nada más, vas a colocar un par y no vas a activar esto. Vas a darle ahora sincronizar estrategia luego de que lo sigan, simplemente pueden darle cancelar, en cualquier momento pueden cancelar la estrategia y seguir a otro trader, no hay problema con eso, y bueno, ya luego que hagan ese paso, él va a comenzar a recomprar las criptomonedas que considere oportuno también, si ustedes quieren seleccionar una cripto se vienen aquí a cuanta, en cuantitativa este, y bueno, la seleccionan por ejemplo, aquí les muestran algunas cosas, como por ejemplo, si no quieren que eh, recompre cuando cae, yo por ejemplo no quiero que recompre en este momento, también pueden hacer ciertos parámetros para la estrategia, en fin, estas cosas ya no les recomiendo mucho que las toqueten porque la estrategia se encarga de hacer todo esto. Entonces ya, ya hicimos la mayoría de pasos, como por ejemplo fue descargar crear la cuenta, descargar la aplicación, crear la cuenta, depositar, activar, conectar API y por último seguir la estrategia. También obviamente tienen un programa de compensación en Royal Q que ustedes pueden usar a su favor y yo les recomiendo muchísimo que lo usen. Si se vienen por ejemplo aquí en Home, acá les muestran un código de invitación. Y bueno, ustedes pueden compartir este código de invitación o esta URL con sus amigos y generar comisiones muy, muy buenas. Si vieron el anterior video, o si no lo vieron, les digo, básicamente pueden ganar 30% de lo que son las membresías que meten sus afiliados. Básicamente por cada activación se van a ganar 30 dólares. Además de que van a ganar el 20% de todas las operaciones que hagan sus afiliados en todos los niveles. Eso está brutal y se puede ganar mucho, mucho, mucho dinero. Por ejemplo, por acá en lo que es eh, mi canal de Telegram nuevamente. He subido algunas cosas que me han compartido mi, las personas que están en mi red. Y hay personas que están haciendo hasta mil dólares al día con este bot. Así que les recomiendo muchísimo esta aplicación, la verdad te está siendo brutal lo que se está logrando. Y bueno, muchas personas les está yendo muy muy bien Ya depende de ustedes si desean entrarle o no Si les conviene o no, ya les recomiendo que hagan su investigación Y pues tomen la decisión En el caso de que quieran más información Pueden contactarme o visitar nuestros Zooms Entrar a mi Telegram Y bueno, van a encontrar mucha más información No solamente de esta aplicación, como les dije Sino de más inversiones que tengo por allí Obviamente, actualmente esta es la que más yo recomiendo Porque me parece la más segura Y pues, eh, espero les guste y bueno, nos vemos pronto en un siguiente video, ya sea de Royal Q o de cualquier plataforma de inversión en general. Así que bueno, hasta la próxima amigos. Chao, chao. Mira, vean.